You're listening to Goldie Ahora estoy haciendo racks, ey, no pueden pararme Nadie me quita la fe, ey, no pueden pararme Mezclo el vaso otra vez, ey, no pueden pararme Traigo otro álbum ok, ey, no pueden pararme No pueden pararme No pueden pararme Ahora estoy haciendo racks, ey, no pueden, no pueden pararme Nadie me quita la fe, ey, no pueden pararme, no pueden pararme. Me el vaso otra vez, ey, no pueden, pararme. no pueden pararme Sé que lo llevo la sangre, la sangre. Sé quién estuvo a mi lado cuando yo no era nadie. nadie Cuando yo estaba broke y no tenía nada en mi wallet, wallet. Ellos me lo dieron todo cuando yo pasaba hambre, hambre. Pero ahora es muy tarde, muy tarde. Quieres hangar con nosotros, pero sé que eres un fraude. Hablaste de la vida de otro, loco, eso te cobarde. Si tú no quieres problemas, vas a tener que alejarte. Ahora estoy haciendo racks, ey, no pueden pararme. Nadie me quita la fe, ey, no pueden pararme. Me clo otra vez, ey, no pueden pararme. Grabo otro álbum, ok, ey, no pueden pararme. No pueden pararme, no pueden pararme. Ahora estoy haciendo racks, ey, no pueden pararme. Nadie me quita la fe, ey, No pueden pararme. No pueden pararme. El vaso otra vez, ey, No pueden pararme. No sé qué le pasa a ese fake, ey, No para en mirarme. Subimos por el tejado y quieren hacer retirarme. Anoche bebí demasiado. No me acuerdo de qué hice A veces lo suelto en español para que yo pueda mis pax. Talking she me quiere matar. You want this go bitch a Ahora estoy haciendo racks. Consiguiendo el en paz. Frío como Golden eyes, Dirigiendo a compás. Ahora estoy haciendo racks. Keep my head on days